Aquí compartiendo ubicaciones, no vaya a ser que con la orientación que tengo me pierda. No, así vamos estando todo el rato eh, contactados y conectados para grabar, para habituallar. Señores, no es que tenga cara de reventado por lo de ayer, es que nací así. Bueno, 280 kilómetros de bici, día 2 del doble Ultraman por la ELA. ¡Vamos para allá! ¿Más veo que? Y ya ve, ¿sí no? Fins on vols tira. Tirarán fins hablanes y capa Tordera 35 kilómetros, vamos a media de 33, dándole bien tal. Estamos teniendo algunos jaleos con la, con la tija que poco a poco se va bajando, con lo cual estamos haciendo un invento. Aprovechamos para comer un poquito, para darle un poco de cerita y a seguir avanzando, vamos muy bien, patas, vamos muy bien, se nota el viento, esperemos que no vaya más y que se conserve así y hay que ir avanzando kilómetros que si no será muy largo hoy. ¿eh? Vamos algo más de aquí? No. no. Venga, chavales. Vamos para allá. Vale, en 40 minutos, sí. Os vais preguntando, ¿vale? Más o menos. ¿De acuerdo? ¡Vamos! Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Aguanta Aguanta Aguanta A ver Llevamos 150 y pico kilómetros, casi 160, y ahora es el eh, acedo me ha preguntado si le podía untar. <ríe> Entonces digo, pues vamos para allá. No, no, aquí. Esto es muy importante, tener buenos compañeros, pero esto ni, ni los buenos compañeros. Tú, Miguel Ángel, ¿te acuerdas en la primera titan que después del día uno grabé un vídeo y salía esta lella en la Jaima? mirándome los apósitos del culo y subimos el vídeo y su mujer le pegó una bronca diciendo, ahora era un momento aquí bonito y tal, y tú siempre tienes que estar ahí haciendo el payaso y claro, yo le estaba enseñando el vídeo a tus hijos y tus hijos ya han visto el padre mirándole el culo a otro hombre estallido, Jorge Staleya. Eh, pídele disculpas a tu mujer, ya sabes que pero que, o sea, hubo vaselina pero nada más vale, es que... A ver si tira, tira, No te van a ganar chis. Corre, propa, te apropa, Venga, vale. Volve, tío. vientos este no es elástico y el tuyo es eh, que es una talla ajustada sí. se me enganchaban los hombros y no me podía acoplar <risa> y me lo he tenido que quitar porque no me daba para pa ir acoplado porque se apretaba aquí del puto hombro este de las pajas entonces esto es de hacer tantas pajas con la mano cambiada que ya ah, sabéis claro. que cuando las haces a mano cambiada te piensas que te lo está haciendo otro vamos vamos vamos yo creo que vamos a intentar hacer un bucle aquí para descontar algunos kilómetros entre la rotonda de premia a mongat vamos a ver qué tal está aquí de tráfico vamos vamos vamos vamos venga va vamos para allá chat Vamos para allá. 240 kilómetros. Nos faltan 40. Venga, va. Vamos, vamos, vamos. 40 más. 40 kilómetros. Y... 280,1 9 horas y 16, 30,2, vale. Aquí, pausa y guarda el recorrido. Venga. Bravo. Vale, espera que esté guardado. Cargando el recorrido. Vale, listo, creo que ya está. Oh. Que, que, que, eh. Mucho viento La verdad es que, claro A ver, hay que ser sinceros eh. Del mismo viento que nos quejamos Cuando venía en contra Es el mismo viento que cuando venía a favor Íbamos a a 40, cuando quizá habríamos ido a 33, 34 entonces, bueno, está muy bien quejarse de lo que te quieres quejar y luego no decir, ah, mira, pues que luego nos lleva de puta madre pero así somos los ciclistas así que, lo que pasa es que es verdad que lo que te venía a favor no te compensaba lo jodido que llegabas a estar cuando venía en contra que tenías que dejarte la puta vida para lograr ponerte a 29, 28, 30, pero bueno, eh, lo hemos logrado. Esto del viento me recuerda mucho a una cosa que, que me decía Juan Carlos, que de los primeros días que hablábamos me decía el tío, dice yo, le decía, ¿tú crees que mereces tener tenerela? Y su respuesta era, yo creo que no he hecho nada para tenerela, pero del mismo modo yo creo que no había hecho nada para tener el talento para ser portero del Barça, o para que Guardiola me eligiera de entrenador de porteros, o para que Luis Enrique me eligiera de segundo entrenador, o para que mi mujer me eligiera. Entonces, así como no me he preguntado qué he hecho para merecer todas las cosas buenas, o brutales, o incluso a veces inmerecidas, que me han pasado en la vida, ¿por qué me voy a preguntar ahora por qué la Lotería de la Vida me ha dicho que ahora tocaba esto? Así que toque lo que toque, tengas las cartas que tengas, estén marcadas o no, te estén o no haciendo trampas, guárdate siempre unas en la manga que sea el de una puta sonrisa para enterrarlo todo.